¿Qué onda, brothers? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer un nuevo video en el canal. no sé, sea, después de dos meses sin subir videos, ya se me ocurrió algo para subirlo. Pero no estaré solo. Estaré con... Así es, Andy. Y con otra invitada, Ada. Así es. No la conocen, pero ella es Lucy. Si la escuchan medio callada es porque, eh, bueno, es su primer día en un video. No de mis videos. Tengo gripa. Bueno, tiene gripa más. El día de hoy vamos a hacer el. Yo nunca, nunca. Que consiste en que nuestra asistenta, que no se va a ver, nos va a leer una especie de, de cartas en donde nos va a decir algunas de cosas que tal vez yo nunca nunca he hecho esto y con estas tarjetas que tenemos aquí pues les pues, pues vamos a señalar quién, quién ha hecho bueno que sí y que no el castigo es que los que digan que sí se van a comer unas chips fuego Sí. sí, bueno es que. Ay. Bueno, es que yo bueno algunas veces. Para que no me quiten mis cosas. Ya está. Sí. sí. Pero me va a tocar comer una chip, que son de las que más picantes. Me no. no, no sí bueno, pues digamos pues que eh, bueno, en cuando me han igual esa buena. Pero personas pues que eso ¿eh? bueno, no mucho ni tampoco poco de bullying, pero es que pues sí que si no hago algo pues no me van a dejar tienes que acusarlo. eso sí pero no malo, no ya lo he intentado pero pero la, la directora no más nada más no, nada no hace nada director <ríe> Acá son muy fuertes, se quedó crudo, ah, sí. la mañana siguiente, digamos que la mañana siguiente como me empezó a dar unos mareos, pues que no se imaginan, a mí siempre eran unas enchiladas que me habían dado, bueno que me había comido. Ajá, siguiente tema muy adicta digamos entonces debido a estos ejemplos yo quise probar un cigarro y cuando lo probé después no sé si han visto a Pinocho en la escena cuando este fuma mmm, puro y este se marea un montón pues bien eso así es como yo sentí bueno, no me nada. pero después de ese día nunca no vuelta Pero, Eso sí? sí, sí, sí. Pero de otra. De novios, como novios no. Una papa a todos, finalmente. Siguientes preguntas. Tú tienes que poner que sí a ti. y tú sí, yo creo que. Pero si es Cuando era un bebé. Cuando era un bebé. Sí, yo nunca. Ese hábito siempre me parece. Ay, mal. no es cierto. Ah, también me. Pero, pero no es cierto. Ay, Tú siempre sí los comías cuando tenías 8 años. No es cierto. brothers, Esto ha sido todo por hoy. Recuerden que también pueden seguir en mi Facebook, en mi Twitter, en mi Instagram y sobre todo en mi TikTok bajo el mismo nombre de usuario. Y recuerden, me pronto, muy próximamente en este verano. Hoy es día de verano. Están para positivas las personas de verano. ¿Están nublando? Sí, eso sí, está nublado. Pero el punto es que es verano, y este verano me propongo hacer videos Varios videos que, que tengo necesito recuperar ¿eh?